En este contacto diario en el día de hoy, que es el lunes, inicio de una semana eh, donde nosotros no nos queda otra cosa que recomendarle a ese que todo lo puede porque al fin al cabo que va a permitir eliminar las mentes de los médicos, los científicos, de nuestro gobierno para que detenga esta pandemia que está afectando a la Decíamos al principio del programa que vamos a hacer contacto con el diputado de la provincia de Marte, el Franklin Romero, menos precisamente lo tenemos en la misma parte de la, la Nos bueno, saludamos y le damos la bienvenida. Saludos, Franklin. Buenos días, Víctor, buenos días, buenos días a todos los que están viviendo este angustioso en el momento con el coronavirus. Así es, Franklin, veíamos en el día de ayer que usted daba una declaración a donde decía que al presidente Danilo Medina, los funcionarios de aquí de San Francisco de Macariz, lo estaban engañando. ¿Por qué Franklin Romero eh, se expresaba de esa manera? sobre por la porque Franklin es diputado de la parte parte de nuestras autoridades, pues, tituló, al presidente de la Constitución Funcionaria lo están engañando. Pues mira, eh, Victor, lo primero es que eh, en cambio se dio la Lo que estamos viendo en San Francisco de Macorís con nuestra gente eh, no es lo que le está presentando el presidente de la República. El Congreso, a través de, de la ley de excepción eh, que permite el Estado de emergencia, que está organizado por el Poder Ejecutivo, pues se le aprobó, y justamente se aprobó, es lo único que hemos aprobado, ponemos hemos aprobado tres estamos, eh, para dar la facultad a poder discutir las la facilidad de obrar eh, inmediatamente y no perder tiempo, que es una emergencia, realmente es una emergencia. Y el gobierno tiene toda la infraestructura y las estructuras para poder llegar a la gente, porque sin tiempo de campaña o en otro tiempo a través de las ayudas sociales, ellos han podido llegar ellos tienen ese tránsito realmente. Eh, los, que están, los nombres que están saliendo de personas que han sido afectadas, personas que han, sido, que han fallecido, pues son solamente los nombres de personas de ese nombre, vaya que han salido a, a la luz pública. Eh, ¿Por qué? Eh, el hospital. Vicente de Paula, las informaciones que tenemos porque tenemos contacto allá mismo, a mis familiares que nos han llamado pues, estamos en contacto con muchísima gente y no está presentando el Ministerio de Salud esta Pública estamos muerto muchos, muchos, muchos más eh, con Ciudadanos Nuestros y ni siquiera se le ha hecho la prueba del coronavirus pero por los síntomas que han presentado de la forma que llegan al hospital pues apenas duran un día, dos días porque han estado huérfanos de la ayuda sí. eh, Hemos visto incluso que los médicos y las enfermeras, pues muchos de ellos se han contagiado porque tampoco tienen las herramientas no tienen los insumos que deben haber llegado y es lamentable visto, porque yo he recibido propuestas eh, de compañías eh, de personas eh, diciendo que le van a llegar eh, mascarillas, que le van a llegar guantes para que tenga pendientes para la compra es increíble que el Ministerio de, de Salud Pública esté esperando que personas a, llegar, a ellos que, que le sirven sus intereses a través de licitación, a través de compras tengan que esperar por ellos cuando hay otra persona que tiene una disponibilidad para salud pública comprarle los insumos que necesitamos. El plan de quédate en tu casa, claro, es lo mejor para evitar la propagación del virus. Pero el 60% o 62% sea, de nuestra población vive de día a día. Viven de salida a la mañana a las 5 a las 6 de la mañana y alarse 500, 600 pesos para llevar la comida a su casa. ¿Cómo llegamos a esas personas? ¿Cómo llegamos? En lo que se refiere a mí, y no quisiera estar hablando realmente de las cosas que estoy haciendo, porque no es momento de decir lo que la izquierda la América lo sepa, o viceversa, se pero estoy tratando de llegar a lo más posible personas eh, a través de su alimentación de su medicina, porque es un hecho. Pero, pero ahora, a distancia, porque estamos aislados, a veces hay negativo. Eh, porque tuvimos que hacer una prueba porque estuvimos expuestos con un si chiquillo, que yo positivo y mucha responsabilidad nuestra eh, aislado y a hacer una prueba. Porque también estuvimos expuestos a otra persona que podríamos contarle a Chile si hemos tenido que. Frankie, Frankie, perdón, ¿ha tenido Frankie Romero diputado eh, eh, contacto con los demás diputados de la provincia muerte con el ánimo, tal vez, de que junto o de alguna manera? ese yo llama una acción, ese es, eso es por un lado. Y por, y por otro lado, Franklin Romero entiende que con, con, ya con esa decisión de declarar la emergencia nacional y, y que el Congreso puso a disposición una serie de recursos para que el gobierno lo utilice, ¿verdad? Que y el, el beneficio del poder de tener una pandemia, entiende que ya con eso cumplieron por lo menos con los diputados de este partido, como Juan Pedro Cava y con José Luis que proyecto, ¿Sí? por teléfono ellos también, también eh, cada uno es impotente eh, en su municipio ¿no? José Luis, pobre también, impotente porque tanta gente que, que solicitando alimentos, solicitando ayudas que estaban hechos del bicho, lo que sea entonces estamos con las manos atadas eh, nosotros a través de la Cámara de Diputados necesitamos ayuda, pero también el presidente de la Cámara también está interno lo que tenemos entendido desde el día que sesionamos, que fue eh, hace ya dos semanas Tranquil, tranqui, perdón, perdón. ¿Por qué están ustedes con las manos? Pues mira, nosotros dependemos de lo que es la Cámara de Diputados afuera de lo personal eh, la Cámara de Diputados pues se supone que debe dar la mano a cada diputado para allá dar eh, la cara en su rol de representación a los conciudadanos es así como lo hacen para Navidad, como lo hacen para las madres, como lo hacen para las como lo hacen incluso hasta con las benditas con dulces. Nosotros hemos solicitado a la Cámara de Diputados que todos esos eh, presupuestos que siempre tienen ahí, que lo utilicemos ahora, que lo saquemos ahora de emergencia para poder llegar a la gente. Yeah, okay. eh, que, que, que nosotros hagamos lo posible como Cámara de Diputados, de comprar las pruebas para llevarse la, la cárcel. ¿Y, la, la, y respuesta, respuesta, la respuesta de esa petición? ¿cómo así? Bueno, bueno no, no hemos tenido ninguna respuesta, pero como te dije, el mismo presidente de la Cámara de Diputados pues, está en convalecencia no hemos tenido contacto con el deputado estado todos, ni siquiera los voceros han podido hablar con él, no sabemos cuál es su situación, si está afectado por el mismo coronavirus o si está afectado por otro mal, no sabemos realmente. Y eso es lo que ha sucedido. Que ...tomar todas las medidas posibles, si no hay síntomas, si una persona no tiene síntomas, no hay necesidad de hacerte la prueba, pero si ha estado expuesto a una persona que dio positivo y tiene la posibilidad de hacerte la prueba, hacerla. Mientras tanto, lo que tiene que hacer es aislarse y tomar la medida lograda, pero si alguien en la casa presenta los síntomas, el dolor de cabeza, fiebre alta, la fiebre tiene que ser alta y constante, para uno de la fiebre y no decir que el síntoma una troseca que no sale ni siquiera de la garganta, el dolor de garganta, entre otros si hay espacio en la casa, lo que tiene que ser es aislarlo en, en, en la casa Así y si es. tiene la posibilidad de tener mascarilla y antes pues también utilizarlo pero sobre todo, lavarse constantemente la mano, amor, desinfectar eh, y no llevarse la mano a, a la cara y lo más importante, aislarse gracias ¿no? No es tan bonito, escucha el bonito decirte que ahí la tenía tu casa cuando esta persona como te dije que, que viven del día a día no tienen ni siquiera como alimentar a su familia. Así es. Gracias, gracias Patrick, de verdad. y seguir de alguna manera aportando y intentando contribuir para que podamos nosotros aportar la cadena de propagación de este vino que está afectando el mundo interior de nosotros de manera bien. Gracias, Francisco. Gracias, Victor. Gracias a todos. Dios lo bendiga. Amén, de la provincia de entonces no es diputado en la Cámara.